estimados estudiantes en este momento vamos a revisar el tema al que hemos denominado pruebas de escritorio las cuales se constituyen un elemento crucial al momento de validar el algoritmo que hemos diseñado Entonces, ¿qué es una prueba de escritorio son simulaciones del comportamiento de un algoritmo que permiten determinar la validez del mismo consisten en generar una tabla con tantas columnas como variables tenga el algoritmo y seguir las instrucciones poniendo los valores que se van generando en cada caso permiten detectar errores omisiones y en situaciones eh, especiales mejorar el algoritmo en caso de que se pueda optimizar para poder hacer estos casos de eh, estas pruebas de escritorio es necesario determinar lo que son los casos de prueba un caso de prueba por tanto es cada una de las posibles situaciones de datos que tendrá que resolver el programa normalmente se establecen aquí diferentes grupos de datos de entrada con el ánimo de verificar en varios escenarios qué sucede con el algoritmo dependiendo del tipo de problema se pueden presentar tres o más casos de prueba es recomendable considerar un escenario normal y uno o más casos extremos entendiéndose por casos extremos situaciones que casi nunca podrían suceder pero sin embargo tenemos que asegurarnos de que el algoritmo las controla Vamos a ver un ejemplo. En este caso, lo que intentamos encontrar es el factorial de un número, ¿sí? para el cual tenemos un algoritmo que básicamente utiliza dos variables: una variable i, que simplemente es un contador, y f, que es un acumulador para multiplicación, en el cual lo que hace es ir acumulando el producto de un número por sí mismo. Entonces, como ustedes conocen, el factorial de un número es el producto de multiplicar un número para todos sus antecesores hasta llegar a la unidad. En este caso, pues la estrategia que usamos es comenzar desde 1 hasta llegar al número. Entonces lo que hacemos es multiplicar f, que inicialmente vale 1, por i, hasta que se cumpla la condición, luego vamos incrementando i. Finalmente presentamos el factorial. Entonces, en este momento vamos a ver los casos de prueba. En el caso 1, que vamos a considerarlo como un caso extremo. Vamos a tomar en cuenta este principio matemático que dice que el factorial de 0 siempre es 1. Por lo tanto, vamos a verificar si es que esto se cumple. Entonces, si ponemos un N igual a 0 como entrada, el resultado que debe generarme es 1. Y el segundo caso es un caso normal, en este caso podríamos decir el factorial de cualquier número, si ponemos 5, el resultado debe ser 120 bien vamos a ejecutar una prueba de escritorio para el caso 1 lo primero que vamos a hacer entonces es nuestra tabla de datos para poder hacerlo nosotros necesitamos una tabla que va a contener en este caso tres columnas que en este caso serían primero la variable n que va a ser aquella de la cual vamos a obtener el factorial luego vamos a obtener la variable i que va a ser el el contador y la variable f que va a almacenar el resultado entonces estructuramos nuestra tabla ¿sí? y ahora lo que vamos a hacer es seguir las instrucciones exactamente como nos indica el algoritmo podemos asociar la creación de la tabla como la parte de declaración de variables que tiene en este caso la mini especificación entonces si seguimos las instrucciones me dice ingrese un número y vamos a almacenar ese resultado en n entonces el número que vamos a ingresar en este caso es el 0, porque el caso de prueba así nos lo pide luego lo que nos dice el algoritmo es que asignemos a i el valor de 1 y a f también el valor de 1 luego entramos al bucle que me dice que mientras i sea menor que n, entonces, y en este caso vamos a verificar, n vale 0, y vale 1, en este caso la condición es falsa, por lo tanto no se ejecuta, o sea, nunca entra al mientras. Entonces vamos con la sentencia 13 en la cual me dice que el factorial de f es f, que en este caso la salida podríamos decir que es 1. Obtenemos este resultado, es decir, no lo alteró, por lo tanto, el caso de prueba para en el factorial para calcular el factorial de 0 es correcto. Bien, vamos ahora a analizar el segundo caso de prueba. El segundo caso de prueba, vamos a conservar nuestra tabla y nuevamente vamos a ejecutar el algoritmo en este caso tenemos bueno, nuevamente la declaración de variables ahora ingresamos el número 5 asignamos a i el valor de 1 asignamos a f el valor de 1 y luego empezamos a tratar de ejecutar el bucle en este caso me dice que mientras i sea menor que n entonces i vale 1 n vale 5 como la condición es verdadera entonces lo que debe hacer es multiplicar a f por i entonces como i vale 1 f por 1 o sea 1 por 1 me da 1 se queda en el valor de 1 luego incrementa i en 1 ahora vale 2 vuelvo a evaluar la condición en este caso 2 menor que n en efecto 2 es menor que n que en este caso es 5 nuevamente ahora multiplicamos 1 por 2, ahora me va a dar el resultado 2. Incrementamos si sí, en 1, ahora vale 3. Y en este caso, 3 es menor que 5, sí. Por lo tanto, ingresamos nuevamente al bucle y hacemos la operación. 3 por 2 me da 6. Incrementamos y, sí, que ahora vale 4. Sigue siendo menor que 5, vuelve a ejecutarse. 4 por 6 me da 24. Incrementa i en 1, ahora vale 5. Ahora vamos a preguntar la condición, mientras 5 es menor que 5, esto es incorrecto, ¿sí? mejor dicho, es falso. Entonces, mientras, en este caso, como la condición ya deja de ser verdadera, sale del bucle y el resultado que me va a mostrar es como salida de que el factorial de i, perdón, de 5, es 24 si nosotros revisamos el caso de prueba que planteamos nos damos cuenta de que la respuesta es incorrecta ¿sí? es, es decir tenemos algo que corregir en nuestro algoritmo gracias a las pruebas de escritorio si analizamos en dónde es la parte que es incorrecta vamos a darnos cuenta que falta que se ejecute una vez más lo cual significa que la condición del mientras deberíamos cambiarla y decir que mientras i sea menor o igual que n con lo cual modificamos nuestro algoritmo y vamos a probarlo nuevamente para ese caso ¿sí? es decir nos quedamos acá en el 5 si evaluamos nuevamente la expresión 5 menor o igual que 5 por efecto de haber cambiado el, la condición del mientras y en este caso va a ingresar una vez más y va a decir 5 por 24 me va a dar 120 y ahora va a valer 6 la condición se hace falsa y la salida que me va a presentar es 120 con lo cual hemos corregido el algoritmo es correcto